Y otras plataformas. Así es que les damos la bienvenida a todo el mundo en este instante, en este momento. Y les damos las gracias porque están con nosotros a partir de... de ya. ya. Así es. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo con sus amigos, Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Dios les bendiga. <susurra> Le damos las gracias por ya poder estar con nosotros en este momento. Eh, gracias también por compartir estos videos. No, bien bien importante. compartanos pues, Muy, importante. Compártanos, compártanos muy importante, muy importante. Miren, el tema va a estar sí. extraordinario. Así es. El claro tema va a estar sí. extraordinario y, y nada más vea el título de este, de este tema. Así es. Eh, es. Es increíble cómo eh, pues, van las cosas en, en, este, en estos momentos, en estos días. En este mundo. Eh, sí. Así, Así es. Que, es. Eh, pues, vamos adelante. Y tema, mire. Tema de hoy. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. ¿Cómo es tu... Vaya que se sí ha cambiado. <risa> bueno, pues estamos Va... en este mundo y yo creo que yo creo que ya la gente se ha empezado a dar cuenta desde ya hace ratito, ¿verdad? Que este mundo no es el mismo. <risa> ya no es el mismo. Han cambiado muchas cosas. El globo que... sí igual, ¿verdad? Mm -hmm. eh, Pero bueno. Dicho de esa manera, aunque creo que el polo norte está a, a mejorando sí. la, la, la condición de, el, del oxono en el cotidiano vivir sí en el oxono este, este, se ha estado sí, mejorando mejorando, sí, ¿verdad? claro, eso sí este, así es en, entonces la cuestión es esta de que el mundo sí ha cambiado sí, sí ha cambiado Oye, no, yo te pregunto a ti, ¿el mundo ha cambiado para ti? con toda seguridad que me vas a decir que sí pues sí ¿verdad? entonces, si sí. el mundo ha cambiado pero ¿qué es lo que ha cambiado? Exacto. Eh, eh, cada quien en lo, en, lo, en lo individual, cada quien en, en lo personal, cada quien en lo familiar, eh, cuánto ha cambiado el, el ambiente en el mundo en el que nosotros vivimos. Exacto. Independiente del mundo global, sí, en sí, el claro. que nosotros, nosotros mismos vivimos. Y miren, vamos a seguir adelante. Así es. El, el mundo el ha cambiado. Mundo ha cambiado con la llegada del COVID-19. Este mundo donde habitamos millones y millones de personas todo, de todas las razas, lenguas y colores, hemos experimentado grandes cambios en nuestras vidas. Así y vaya que es. si esto ha acontecido, vaya que si esto ha sucedido, el COVID-19 ha venido a cambiar, ha venido a transformar esta situación eh, de una manera eh, tremenda. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque eh, nadie lo esperaba. Nadie, nadie fue así, pues de repente. Ah, así es. El caso es que ya lo tenemos, el, el problema y el mundo sí ha cambiado. Sí, sí, sí, sí, sí ha cambiado. Se sí ha cambiado. Entonces, eh, dentro de los cambios que ha habido, son el estar en una cuarentena un tanto prolongada. Fíjate, la verdad que ya eh, los que no hemos salido, sí. que no hemos tenido que ir a un trabajo o algún tipo de, de actividad, pues eh, nos no la hemos pasado encerraditos. Sí, obedeciendo. O, obedeciendo a las autoridades, Así ¿verdad? Es. o Lo que se ha dicho de, no eh, en, en, en los medios. Uh -huh. Ha habido muchas muertes en todo el mundo por causa del COVID-19 y se han cerrado muchísimos negocios. Y vaya que si se han cerrado, y esto ha traído otro tipo de situaciones, sí. porque el, este mundo ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado sí. dr drásticamente. En, yo creo que vamos en los tiempos de guerra. Ajá. Pero los negocios cerraban, lo que pasa es que había menos gente. Había menos gente, sobre sí. todo los, los varones, principalmente porque... Que se iban a la guerra. Eh, se iban a la guerra, e exacto. Uh -huh. eh, aunque también muchas mujeres salieron como, como enfermeras, como sí, doctoras sí, como y como todo eso. Pero eh, la, la cosa es que en esos tiempos tan modernos, de tanta comunicación... Sí. Los negocios se han cerrado. Se han cerrado. Físicamente los negocios se han cerrado. Hay una desesperación en mucha gente. En mucha gente. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Así es. Entonces la convivencia familiar se ha paralizado eh, y la compra de los productos básicos se han visto muy reducidos y escasos. En solo algunos trabajos solamente se ha podido continuar trabajando desde los hogares. Ok. En el caso de nuestra familia, en lo personal, dos de nuestros hijos, junto con sus familias, han continuado 100% en el, en el tres, internet. Tres. tres. Eh, dos, nuestros hijos, o sea, eh, y las nueras, ¿verdad?, eh, ellos han continuado trabajando desde de, casa, sí, desde porque se ha prestado la situación sí. de que ya desde antes de que hubiera este tipo de problema, ya ya lo hacían ya, ¿sí? uh -huh. por alguna necesidad en especial. Sí, eh, continuaban trabajando. Continuaban trabajando. Y los muchachos, los hijos, pues para ellos sí fue un golpe así de, de repente, pero... Los... Eh, se han acoplado, se han aclimatado. Así es. En eh, nuestra hija pues ha pasado lo mismo. También. Eh, ella ha estado más en el internet eh, trabajando y los muchachos, su, su, sus, hijos, sus hijos, sus nietos, también han continuado a través del internet. Solo uno de nuestros hijos sí eh, ha tenido que estar yendo a trabajar porque, porque son de esos lugares que no se pueden cerrar. Exacto está en lo que le llaman comúnmente la nube sí. donde hay unas computadoras enormes ahí, unos almacenes de, de, de memoria enormes, enormes, enormes como usted nos imagina entonces pues tiene eh, que estar abierto ahí. Ahí, ahí tiene que estar abierto y él sí ha tenido que estar allí eh, donde él, él la, la hora. sí, eh, sí, definitivamente pero va temprano y regresa temprano Así entonces es. Eh, esa es la eh, la situación, ese es en nuestro propio caso, pero en cada familia que es tan diferente eh, pues ha habido diversidad también. Sí, muchos cambios. Entonces, muchos cambios. ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Exactamente. Entonces los niños y los jóvenes que están estudiando, pues lo han tenido que hacer en línea por estar cerradas las escuelas, también por el problema del COVID-19. Lo que nos daban cuenta es que, por ejemplo, en los países eh, que no son del primer mundo, pero que ya hay problemas también con el, el, el virus este. Sí. O en las rancherías, en los pueblos muy pequeños, muy donde no hay internet, sí. se les ha complicado. Exacto, exacto. Ahora, el problema no está tanto en los niños, en los jóvenes. Porque es increíble cómo se han manejado ellos ya con la cuestión de la tecnología. Sí. El sí. problema son los maestros. Los que maestros. si los maestros no estaban en la tecnología, pues cómo enseñan si uh -huh. ellos mismos no saben. Sí, así es. ¿Verdad? entonces, es, esto ha complicado un poco, eh, o un tanto, o un mucho, en algunas po sí, poblaciones, ¿cómo? en algunas ciudades. Eh, desde este mundo tan vasto y tan grande que, que, que tenemos, Globalizado, eh, así que, sí porque esto se ha hecho muy global, por eso el mundo se ha cambiado, sí mucho, mucho, mucho. Así Entonces es. el mundo ha cambiado. Sí, muchos de, de ellos empiezan a estar muy desorientados por el encierro en sus hogares y la falta de convivencia con sus compañeros de la escuela. Exacto. Aún Hay como familias, los pues que hemos estado acostumbrados a, a mantener la relación con la familia y que ahora ya no nos vemos ahorita, pues aunque sea, sabemos que están bien y ellos saben bien que estamos bien, nos hemos tratado de reservar para sí. evitar cualquier tipo de, de situación. Sí, porque pues los, los, los papás pues, normalmente pues todos, todos trabajan en este mundo, la mayoría, entonces ellos trabajando, los muchachos estudiando, entonces los abuelitos pues los auxiliamos en ir por ellos a la escuela o algunas actividades que tienen que hacer. Entonces ahora esas actividades se recortaron, se cortaron, entonces pues ya las salidas ya no son iguales. Y ya no nos podemos ver con la frecuencia que nos veíamos. Exacto. El mundo ha cambiado. Los usos y costumbres en el mundo también han cambiado drásticamente en las poblaciones en general. Toda la tecnología está también en un cambio constante. Sí, siguen eh, habiendo cosas nuevas. Cosas nuevas. Sigue habiendo más cambios cada día. Cada día se, se ve que se oye, se escucha a través de los medios porque la tecnología ha avanzado bastante. Y el uso de las cosas ahorita ha cambiado. Así Por ejemplo, es. ahorita nosotros, en este mismo instante que estamos transmitiendo contigo. Así es. Imagínate, estamos vía internet, a través de una plataforma que nos permite estar en vivo contigo. Así es. Y con toda la gente que pueda estar Gloria conectada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y si no estás conectado en este instante, queda ahí grabado para que tú lo puedas ver a través de Facebook, el, a través de YouTube Facebook, o a través de otras plataformas ah, más que tenemos correcto, que en Twitter y, y otros más sí, sí, sí entonces imagínense cómo se ha, ha desarrollado todo esto en nuestros días amén, amén. recordábamos uh, mi esposa y yo y uh, algo que habíamos comentado ya en algunos de los videos sí cuando empezó la radio que nosotros empezamos en la radio Ajá. Uh, fue allá por el año... Mil novecientos. Más 86, o menos, ¿verdad? Eh, Todos lo, lo hacíamos a través del aire, o sea, a través de la radio. Uh -huh. Entonces, eh, la única forma que nos, se puede comunicar con nosotros era a través de teléfono. ¿Y el teléfono, sí. O que nos mandaba una carta. Uh -huh. ¿verdad? Me recuerdo yo que yo tenía sí, muchísimas cartas muchas, que habíamos recibido. Muchas, cartas. Muchas cartas. Era la correspondencia. Sí, era a través de la correspondencia regular. Entonces, el tiempo empezó a cambiar. Y recuerdo muy bien que estábamos en cabina en el 2000. Ajá. Estaba Víctor conmigo ahí. Eh, este un amigo, eh, Víctor Castillo, eh, que él vive todavía en la frontera, en, en, en el Valle. Y... Y comentábamos en ese programa de, de, esa, de esa noche, sí. eh, que a las 12 de la noche, ¿qué iba a pasar cuando cambiara el, el, el, el año de, de 2000, 1999 al, al 2000, 2000? Que si sí se iban a apagar los aparatos, que se sí iba a dejar de funcionar. Y comentarios no, de que, que muchas cosas se iban a, a, a, a cortar y que no iba a haber la luz y que no iba a haber agua y que bueno. Que porque la, por, por medio de, de lo digital que estaba también cambiando. Ya, ya estaba cambiando mucho lo digital. Y me recuerdo que nos quedamos un poquito más de las 12 y no pasó nada. <risa> Entonces, no, no, eh, no pasó nada. Eh, eso es parte de, de, de la historia, de, la historia. De, de lo que hemos vivido. Y es. estamos 20 años después. Sí, sí, sí. Bueno, parece que fue ayer, pero ya son, son 20 años. 20 años arriba. Eh, entonces, eh, que si hemos pasado por muchas etapas, claro que las sí. hemos pasado muchas y etapas. hemos visto cómo la tecnología también ha cambiado, porque en ese entonces no teníamos lo que tenemos de ventaja. Si yo he estado en ese tiempo, ahorita, Ajá. como estamos, no, pues también me hemos estado transmitiendo en vivo, también en re, vivo, desde cabina, ¿verdad? Este, vía eh, video, Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque al, al poderlo ser en vivo, pues, pues sí, olvídate, sí. nos hubiéramos ido hasta donde no hubiéramos imaginado. Sí, sí. Y eh, aún entonces, así, ahorita, pues así estamos, ¿verdad? Cuando ya empezamos a poner los videos en YouTube, que ya vino mucho después. Sí, exacto. Pasaron algunos añitos. Nos vinimos acá para el área de Dallas, por acá por otros rumbos. Entonces, cuando yo empecé a poner los videos que fue en el 2011. Por ahí. En el 2011. Oiga que empezamos a recibir corre, Ahora sí, por internet, sí. empezamos a recibir correos. Correos. De tantas partes del mundo cuando empezaron a ver nuestros videos. Exacto, así es. Porque hay uno, uno en especial. Un tiempo de oración por la mañana. Ajá. Ah, cómo ha eh, funcionado funciona. ese video. Sí, sí, sí. Muchísimo, ya, ya ya muchísimo. Cerca de de dos millones de reproducciones. Sí. Entonces, eh, es increíble cómo llegamos a más de 150 países. Amén, así es. Y puedo enumerar ahorita algunos de ellos nada más. Número uno fue Estados Unidos. Número dos, México. Sí, tres, Colombia. Número de tres fue Colombia. Ajá número cuatro fue España España increíblemente España. El, el número cinco ya, ya no, no, no me recuerdo ahorita sí pero, Ecuador Venezuela no eh, sí eh, en Europa recibimos eh, sí. correspondencia de Brasil. Japón de Japón de Japón de, de Rusia de, de Suecia de de, los países uy, por de, allá de abajo, tantas partes que hay eh, mucha gente hispana alrededor del de, mundo muchos países. alrededor del mundo entonces que si ha cambiado, si eso empezó después del 2011 a cambiar, uh -huh. imagínese ahorita, mi no, amado, mi amado. Qué barbaridad, este es constantemente hay cambios. Exacto, Entonces, y seguimos avanzando y seguimos caminando y, y seguimos teniendo nuevos avances. Nuevos avances, así es. Entonces, el mundo ha cambiado. Sí, eh, dentro de todos los cambios que ha habido, hay uno en particular que nos preocupa demasiado. Y vaya que sí nos preocupa porque nos damos cuenta de cómo está la situación en este mundo tan cambiante. Sí, pues ese es el, el del ambiente familiar, que al no estar acostumbrados a estar juntos por tiempos tan prolongados, se ha complicado en muchas familias. Sí, sí, porque los esposos, para empezar... En el caso que, que hay matrimonios, pues no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Sí, que no se llevaban muy bien. También. Entonces ha aumentado en cierto grado Ajá. La, violencia la violencia entre la pareja. Exacto, sí. Los hijos no estaban acostumbrados claro. a estar siempre con papá y con mamá, o mamá y papá no estaban acostumbrados a estar con los hijos. Así es. Claro, o bien, bien cuando ya no está el esposo, por las acciones que han pasado, uh -huh. ya no estaban acostumbrados a que mamá y papá o mamá o papá estaba ahí con ellos. Exacto. Que ahora sí están viendo lo que están haciendo o, o lo que dejan de hacer. Y eso, pues, causa problemas. Sí, sí, sí, sí. Y vaya que sí ha causado problemas ya en, en muchas familias. En, en otras ha sido una bendición. Sí. ¿Por qué? Porque han podido relacionarse más, porque ahora han estado juntos, porque estado nunca juntos. lo podían hacer. ¿Por qué? Porque papá y mamá se iban, los se iban a la escuela, y pues la sí. casa se quedaba sola. Sola, sí. Ahora la casa está ocupada con toda la familia, y esto ha venido a hacer un cambio tremendo sí. en, en muchas familias. Unos para bien y desafortunadamente para otros para mal. Exacto, sí, así es. ¿Cómo ha sido el caso tuyo. Yo espero que sea para bien. Esperamos en Dios que sí. ¿Por qué? Porque sí ha habido mucho, mucho, mucho, mucho cambio. A partir de cuando entró la tecnología, ahora con esos virus, las cosas han cambiado mucho. Así Entonces, es. pero miren la, lo que nos dice la palabra de Dios en el sermo 55-22, en la versión Dios habla hoy. Así es. Eh, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Ahí atención. está el gran detalle. Como dijera por ahí un personaje, ahí está el detalle. Deja sí. tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Sí, exacto. Él te va a mantener firme. Nunca dejará que caiga el que hombre, hombre que, que hombre. le obedece, hombre o mujer. Exacto. Que le obedece. El problema está en obedecer al Señor. Así es. Cuando lo obedecemos, que no nos preocupemos, Él nos va a mantener firmes. Así es. Los hogares van a ser firmes, las familias van a ser firmes, todo va a ser firme si nos mantenemos en obediencia. Hacia el Señor. Hacia el Señor. Esa es la mejor medicina. Sí, que también este, eh, la persona pueda decir: Hubo un cambio, hubo un cambio en mí cuando nací de nuevo en, en el Señor. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo Jesús en mi corazón y las cosas cambiaron. ¿Por qué? Amén. Porque las cosas que yo hacía antes, ahora ya no las hago. Porque si antes yo hablaba mal, pensaba mal, me gustaba ir, irme a, a divertir, a tomar alcohol, que fue y que vino, ahora ya no lo hago, ahora ya no lo siento hacer. ¿Por qué? Porque he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón y, y, y las cosas han cambiado. Y pues, qué, qué, qué bonito, qué bonito cuando la persona viene al Señor Jesús. ¿Por qué? porque antes andaba en la oscuridad, antes no veía, estaba ciego, pero ahora la palabra del Señor vino a mi vida, me vino a dar luz, y estoy en la luz de Cristo, y, y eso es una grande diferencia. Así es, es parte de lo que tiene que acontecer del cambio. Amén, el cambio, el cambio. Ya ahora no es en el mundo, ahora es en mi mundo, en o en mi, mi persona. En mi persona, ¿verdad? Amén. Y cuando eso sucede, Ah, que si sí, se ve el cambio. Vaya amén, que si, sí, yo es. también he cambiado amén. tremendamente en eso. Sí, amén. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo ahora en el Salmo 94, 19: 19. en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Ah, Gloria al Señor. O sea, Gloria al Señor. Cuando están ahí golpeando a nuestra mente las preocupaciones, ahí bien, está la... el Señor. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué bonito! Sí. Como diciendo, Señor, gracias porque tú me das el consuelo y me das la alegría. Me da la paz. Gracias, Padre, porque en medio de, de este mundo turbulento, tú estás conmigo. Por eso dice la escritura. Eh, que la paz que Él nos da no la da como el mundo. No, no, no la da mi como paso el mundo. Mi pasos dejo, mi paso doy, yo no la doy como Por la el da mundo. el mundo. Amén. Entonces, es. eso es lo más bonito. Por eso... Es les compartimos la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a establecer esa situación de paz, de concordia, de, de amor, de fraternidad, de, de, de todo lo demás que va encerrando todo esto. Amén, así es. Así es. Y la palabra de Dios nos dice ahora en Lucas 21.34, en la versión Dios habla hoy. Nos dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, ah. las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Qué ya. tremendo. Miren, dentro de los cambios que ha habido, hubo dos que me llamaron muy fuertemente la atención. Sí. Uno, el uso del papel sanitario se acabó en... En, sí, en, en los sí. estantes de, de las tiendas Exacto. de los supermercados no en, y todo no eso encontraba a la gente pero también me sorprendió que las bebidas alcohólicas también desaparecieron también pero desaparecieron porque la gente se las llevó sí, claro se preocuparon más por las bebidas alcohólicas y se preocuparon papel, más sanitario. por el papel sanitario que por comprar la despensa para mantenerse en esa los cuarentena artículos de de, de primera necesidad sí, así es entonces, imagínese usted, mi amado, mi amada, cómo hemos actuado nosotros en esta vida. más, imagínense. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos ha hecho cambiar? Tengan cuidado y no dejen que su corazón se haga insensible por los vicios. Exacto. Ya por algo la escritura nos está recordando estas palabras y las borracheras, y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caigan de pronto sobre ustedes, uh -huh. para que no caigan sobre nosotros, entonces, Así es. tenemos que tener cuidado, tenemos que poner atención, ¿por qué? porque ya ha caído sobre muchos esta situación. Exacto, exacto, eh, eh, es, eh, el Señor siempre eh, quiere el bien para, para nosotros, eh, nos dice, ¿verdad?, que entonces vamos a ser prosperados y si cuidamos de poner por obra ¿verdad? los estatutos y decretos que Jehová eh, mandó a Moisés para Israel, no es para nosotros también, ahí en 1 Corintios 22, 13. Entonces, si nosotros escuchamos y servimos, este acabaremos nuestros días en bienestar y, y los años en dicha, ahí nos dicen en Job. Juan 36, 11. Okay. Entonces, la obediencia quiere decir muchísimo. Entonces, la palabra de Dios también nos dice ahora en la tercera epístola de Juan en el verso 2 ahora estamos usando la, la Reina Valera de 1960. Así es, en el don de dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Miren. Gloria al Señor. Ahí está el secreto. Este yo creo que es el mejor secreto que Dios tiene para nosotros la humanidad. Así es, amén. Así como prospera tu alma, vas a tener la salud y te va a proveer de todas las cosas. Amén, amén, así es. Pero tienes que empezar, empezar con el alma. Que amén. tu vida espiritual sea abundante. Amén. Para que también tengas la salud y Dios... Te ayude y te bendiga con todo lo demás. Y todas las cosas. Para que, que tú, tú seas prosperado en todas las cosas. Amén, amén. Así Entonces, es. este versículo es, para mí ha sido precioso. Lo am, precioso. Hemos precioso hablado mucho versículo. de él. En muchos tiempos eh, hemos predicado sobre este eh, mismo pasaje. Y qué hermoso es cuando el Señor nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado o tu amada. Así es. En todas las cosas. Y que tenga salud, así pero así es. como prospera tu alma. Hay condición. La condición es así como prospera tu alma. Amén. Amén. Así ¿Quieres es. Quieres que tener todo lo demás, prospera tu alma. Y la mejor manera para prosperar el alma, ¿qué hay? La oración, la oración. Y, y la palabra. La, la, palabra, y la, palabra. Y la palabra y la oración Amén. Amén. Esa Así convivencia es. que podemos tener con Dios a través de su palabra y a través la, de la oración la comunión. Y, y también la comunión de los hermanos, estar juntos en armonía. amén es, es importante, aunque ahorita sí, se ha eh, parado un poco eso por la cuestión de, Pero bueno, de, de la en, situación que estamos En el pasando. espíritu, en ese mismo espíritu, en ese mismo Podemos sentir. estar, amén. porque muchos servicios están haciéndose en línea. Así es. Entonces, amén. oremos. Y voy a pedirle a mi esposa que haga una pequeña oración y yo termino con otra. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza. Le damos gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de dar este mensaje a través de sus medios. Padre, siempre la palabra suya va primero, Padre, porque... Usted es el que nos da la luz, nos da la, la sabiduría, el discernimiento. Eh, gracias, Señor, por, por la paz que usted nos da, por la confianza, por la seguridad que usted nos da en usted, Señor. Gracias, Señor, le damos por tantas bendiciones que usted nos ha permitido, que usted nos ha dado. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de enviar el mensaje a través de sus medios, Señor. Únicamente, Señor, pedimos que usted abra los corazones, las mentes de las personas y, y puedan ellos también sentir este gozo, esta alegría de estar en usted. Gracias le damos, Señor, por tantas bendiciones, Padre, que usted nos ha dado. Y en este momento, Señor, bendecimos a todas estas personitas que han estado viendo y escuchando, Señor, estos videos, esta palabra, y gracias también le damos. Porque ellos, todas las personas que han compartido estos videos, son de grande bendición para las personas que los, los ven y los escuchan. Le damos gracias, Señor, en el nombre de su hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Eterno Dios, ¿cómo no darle gracias? Gracias, señor? señor. Gracias, Padre. Por los cambios que nosotros mismos hemos sí, señor. obtenido, Señor. Sí, Señor porque hemos recibido gracias, desde gracias. cuando empezamos el ministerio radial sí señor Gracias, señor. han pasado muchos años señor. Gracias, señor. pero dentro de esos cambios también nosotros hemos estado haciendo más cambios y más cambios y más sí, cambios gracias. y que sí, esperamos sí. continuar a seguir haciendo sí, más señor. cambios Aleluya. a pesar de que ya son muchos años Señor. Gracias. al menos gracias, los señor. contados en los Estilo sí, de señor. vida o en costumbres sí, sí, de cómo bien, contamos sí. los años, Aleluya, Señor, gracias, padre. estamos pidiendo gracias, que usted señor. siga bendiciéndonos para continuar haciendo el trabajo y seguir mejorándolo, ampliándolo, sí, sí. y que, Señor, los mensajes puedan sí, llegar señor. a cambiar vidas, a cambiar mentalidades. Sí, me a cambiar de negro a blanco. Sí, señor. Aunque lo negros se vaya poniendo gris, más, sí, más, gris, más claro, más claro, más, hasta que llegue a la blancura sí, total. Señor. Padre Santo, ese es nuestro gran propósito en su obra. Sí, señor. Que todas las vidas de todas las personas que nos escuchen, que nos vean. Sí, mi Cristo, alabado sea su nombre, Padre, Padre Santo, que podamos hacer. Glorificado, Eco en sus vidas. Sí, para que haya esos cambios que usted sí, puede señor. solamente hacer, Señor. Porque usted es quien hace la obra. Usted es quien purifica las almas. Usted es quien sí, santifica las vidas, Señor. Sí, amén. Sí, señor. Usted es el que sana. Sí, usted es el padre. que cambia. Usted sí, es el amén, que transforma usted las usted vidas, señor. Esposas, señor. Así como nos ha cambiado nosotros. Gracias, Padre. Gracias, nos ha sanado, nos ha bendecido. Así gracias, puede serlo con señor. Millones y millones y millones de personas, Señor, Gracias alrededor señor. del mundo. Bendito sea su nombre, Mi Padre. Y Padre, lo señor. único que necesitamos es tener la fe. Sí, Señor. Esa fe que cambia. Aleluya. Esa fe que transforma. Sí, Señor. Esa fe que santifica Aleluya. las vidas. Aleluya. Y recuerdo, Señor, Aleluya. algunos Aleluya. pasajes. Aleluya. Como cuando. Nicodemo sí, estaba arriba de un árbol porque quería ver sí, pasar al señor. señor Jesús. Y le dice, baja de ahí. Si sí. era chaparrito, pues estaba arriba del árbol. Sí, señorita, señor. Dice, porque hoy ha llegado la salvación a tu barrio Amén, gloria a su nombre. Y pudo estar con él allí, en tu casa. Sea. O cuando subo con la samaritana en el pozo donde estaba el agua. Sí, Señor. Y que Jesús le pide un vaso de agua. Sí, Cristo. Y él dice, ¿cómo? Si tú, tú siendo judío y yo siendo una samaritana. Me pides me, ¿Me estás pidiendo a mí? Sí. Cuando no había esa relación. Así es. Y el Señor Jesús le dice, oh, si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías agua de vida. Y yo te daría. Y pues dame esa agua. Y ya. Entra en un diálogo y reconoce, ella y la gente de su pueblo, que Jesús sea el Mesías. Aleluya, gloria a su nombre. Y mi amado, mi amada. Glorificado seas. Padre. Así tiene que pasar con todos nosotros. Sí, Señor. Tiene que haber ese momento. Sí, mi Cristo. Sí, de sí, un cambio. Ese cambio. Tiene ese que haber ese momento. Sí, Señor. Del cambio de la vida. Sí, Padre y si ese momento es tu momento recibe a Jesús recibe, al señor Jesús en tu recibe vida. a Jesús en tu vida y recibe el milagro que tú estás anhelando sí, y que Jesús, tú estás deseando para de ti suyo. y para los tuyos sí señor Gracias, porque es señor. el Señor a través de la fe sí, señor. quien lo hace como aquella mujer sí, que iba detrás de él oh, Cristo, que había sufrido de muchos médicos glorificado sea su nombre señor. pero ella decía en su interior si yo Gracias. toco solamente el borde de su vestidura, Gracias. yo voy a ser sano. Y la mujer se atrevió y la tocó, tocó el, la, el borde de la vestidura del Señor. Sí. Y ella recibió. Eres. Gracias. ¿Por Dios. qué? Porque surgió una virtud sanadora de Gracias. parte del Señor. Y ella fue sana al instante. Aleluya, sí, amén. Y así puede ser contigo también. Aleluya. Y si por la fe padre. tú tocas la vestidura de Jesús. Gracias, Señor, por su grande amor. No es que vaya físicamente a, a tratar de, de agarrar algo. No, no, no. Por la fe. Es no, por la fe. Es por la fe. La fe, el por la fe. Gracias, gracias. Ella lo tocó porque gracias, andaba físicamente. Señor. Ahora es por la fe. Oh, si tú te atreves a tocar por la fe. A Jesús en este momento, santo, y le dice, Señor, eres, bendíceme, eres, cámbiame, van, transformame Y si tú sí, le dices señor. en este momento, Señor, quita de mi vida Aleluya, este problema, gracias, esta enfermedad, padre. esta dolencia, esta situación por la que estoy pasando, y le, y le pides perdón oh, con toda seguridad que sí, tu vida sí. va a caer también a tener un cambio, los cambios, señor, sí, padre. porque Jesús es el Señor que da vida aleluya. y vienen cambios, sí, y amén. vienen cambios favorables para quien se acerque, aleluya, sea su tómale, recíbele, sí, en, tu recíbele, corazón, recíbele, recíbele en tu corazón y permite que el Señor bendiga tu vida, aleluya. Gracias, en Cristo señor. Jesús, aleluya, Gracias, amén, padre, amén, amén, Amén. Y amén. Sí, amén. Y bueno, pues ya para retirarnos. Así es, pues mándenos su petición en un mensaje por el WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.gmail.com Y bueno, también los que están en, en, en Facebook pueden mandarnos a través de Messenger y nosotros vamos a apoyarle con nuestra oración. Pero háblenos, háblenos, no tengan ningún temor, ningún miedo de nada, háblenos y nosotros vamos a, a escucharle. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias, gracias por este tiempo que usted nos da, nos permite, y gracias por compartir estos videos a sus familiares, amistades, eh, en fin, a las personas que usted desee compartir. Gracias y mil bendiciones y les amamos en el amor de Cristo Jesús. Y les esperamos para el siguiente video. Que la bendición del Altísimo sea sobre su vida. Y recuerde, mande ese mensaje. Mande ese mensaje. Hay diferentes plataformas ya para hacerlo. Esa es otra de las cosas que antes no teníamos. Así es. Pero que ahora están. Y son para que tú las uses. escríbenos ese mensaje. Y es con mucho gusto te vamos a apoyar con la oración. Y Amén. es el Señor. Recuerda, es el Señor quien hace la obra. Amén, así es. Dios nos les bendiga, Dios nos descuide, cuide, así Dios es. les guarde. Y que la bendición del Altísimo pueda ser sobre sus vidas. Y gracias por estar con nosotros, así gracias es. por compartir. Y gracias también por tomar un tiempecito para poder mandar un pequeño texto y decirnos en qué necesitas el apoyo de, de la oración. Así es. Bendiciones. Bendiciones.